Estamos de retorno. Esto es La Noche del Día. Gracias siempre por su preferencia. Nos puede seguir. Les reiteramos otra vez también de las redes sociales, la transmisión en directo que tiene la Televisión. Y, y bueno, el tema que abordamos a continuación realmente nos causa mucha indignación, preocupación. Nos tiene que llamar la atención, no solo por, eh, porque tenemos que ser actores eh. Y, y no estar de manera muy pasiva sino porque tenemos que hablar, denunciar y llevar a las instancias que corresponde estamos hablando de un asesinato a una transexual eh, en la ciudad del Alto si bien no está tipificado el crimen de odio el motivo ha sido precisamente ese y es que eh, preocupa por cómo se ha dado la situación y por los casos que se están registrando ya en nuestro país con este tipo de de temas. Eh, está con nosotros hoy, vamos a abordar ese tema, vamos a hablar un poco sobre lo que ha ocurrido, las investigaciones, porque ahí, ahí tenemos que estar todos eh, haciendo el seguimiento, viendo y que se pueda esclarecer este caso de asesinato. Está con nosotros Pamela Valenzuela, representante legal de la Asociación de Personas Transgénero de la Paz. Le damos la más cordial bienvenida. Pamela, buenas noches. Gracias Muy buenas por noches. Muy buenas noches y gracias por el espacio para un poco sensibilizar a la gente, informar y más que todo solicitar y demandar a los tomadores de, de justicia, a los de la FELICSE, a la Fiscalía, que tengan celeridad en este caso. Ya es mucho, no se había visto más antes. Había en La Paz cierto tiempo, cierto tipo de violación de nuestros derechos, uh -huh. había estigma, de discriminación. Sufríamos tal vez algún tipo de violencia, violencia física, pero así muy leve, tal vez algún puñetazo, una patada, pero ya es mucho. Ahora ya se llegó al asesinato y en menos de, de seis meses dos personas, dos mujeres transsexuales en el alto asesinadas y casi con las mismas características. En el alto y, y asesinadas, eso, eso me causaba la preocupación, eh, Pamela, porque cómo se da el tema es precisamente a raíz de... De la, de la fobia que se tiene, de, de ese manejo o de la información o de la desinformación de grupos que vienen, eh, pues, implementando, tratando de posicionar una situación de este tema, dejando de lado el tema de los derechos. Bueno, mira, creo que esto ya son consecuencias de esos mensajes de los fundamentalistas, personas antiderechos, que lanzaron, pues, ciertos mensajes de odio contra la población LGBT. Y esto nomás replica esto y esta, este tema de estos asesinatos son consecuencias de eso. Porque ya la sociedad ya hizo caso a eso y pensaron que somos, no somos personas, nosotras personas humanas, somos personas extraterrestres, creemos, que no obtengamos la libertad de salir a divertirnos como cualquier ciudadano o ciudadana, porque eso es lo que estaban haciendo las dos compañeras. Son dos compañeras, dos compañeras de Santa Cruz y son dos hermanas las dos, la mayor la viña que está ahorita totalmente magullada, está totalmente desfigurada y la menor la que está en la, ahí en pantalla es Lizzy de 23 años, muy joven la compañera, de la menor de Santa Cruz que la pegaron y, y según los relatos de, la, de las personas que estaban ahí uno de los culpables sacó un puñal y le asestó una puñalada en el tórax. A la, otra, a la otra compañera, a tiene una, un corte en la, en la cara, los dos ojos totalmente tapados, está totalmente ella débil, está descansando, es por eso que ya no ha podido ir todavía a hacer su declaración formal. Estamos esperando que llegue la hermana de Santa Cruz con los documentos para poderla sacar de la morgue. Qué complicado, Pamela. Eh... No es, no es el tema cuantificar, el tema es empezarlo a abordar. Sin embargo, me preocupa que me digas en seis meses dos casos, con muerte, con asesinato precisamente en esta situación. Mira, de todos los casos que hay en Bolivia, hasta ahorita más de 60, un solo caso ha, sido, ha continuado todo el proceso hasta llegar una, a una sentencia. una sentencia. En Santa Cruz el caso de Dayana. ...que llegó al culpable con una sentencia de 30 años. Los demás casos se desdolvieron, se quedaron así. ¿Cuántos tal vez, casos me decís? Okay? 60. 60. Entre ¿60? trans, entre mujeres trans, mujeres lesbianas y, y compañeros gays. ¿60? Pero el mayor, el mayor, el mayor, la mayor cantidad es la población trans. ¿Qué, qué está pasando en este caso, Pamela? ese el procedimiento en sí, en la instancia judicial donde se demora... Es ahí es, es ahí, es donde es demasiado burocrático el, el tema del procedimiento legal, muy burocrático Es más, ni siquiera nosotros porque muchas compañeros o compañeras han salido del hogar más bien de Dayana Está la familia viniendo, de Dayana su familia hizo todo el proceso, la mamá y el claro. papá Que fueron un ejemplo que desde aquí iban a cada nunca las audiencias y se suspendían, suspendían Y no fallecieron. llegaron hasta el último hasta ver que se dieron la sentencia en el caso de, de Lizzi, está viniendo a la hermana para poner la denuncia y todo, pero ella se va a volver a Santa Cruz. Esperemos que nos dé un poder para que nosotros como sociedad civil organizada sigamos el proceso, continuemos con la investigación. Y por favor, nosotros pedimos, exigimos y demandamos a, los, a las autoridades de justicia que, se, que este caso se esclarezca, que se dé una, una sentencia Acorde al caso, porque esto ha sido un crimen de odio, ha sido un asesinato, un asesinato con bastante alevosía. Y la pena máxima tiene que ser 30 años. Porque no puede ser que... Esta mañana me llamaban las compañeras, a las 6 de la mañana me llamaron. Imagínate qué impactante llamarme y siente cuento que la han asesinado a Alicia. Yo la conocí a Alicia a las dos hermanas en Santa Cruz, porque por el trabajo que yo tengo viajo mucho. Una compañera Alice muy sencilla, muy carismática, no le gustaban los pleitos, no le gustaba la discusión. A lo que me informaron que en la discoteca, chocolate, ellas entraron y les comenzaron a insultar a los chicos. Ellas reaccionaron y contestaron y ahí fue, se comenzó el... Los dueños, la seguridad del local, ni siquiera hicieron a apasiguar, lo que cuidaban era, incluso cuando la chica estaba botada y ya apuñalada, ...pedían a las, otras, a las otras chicas que paguen las botellas rotas... ...antes de auxiliarle a la, a la compañera. Entonces, es pues totalmente... ...estamos totalmente indefensas. Yo creo que no tenemos esa defensa legal. Sería muy diferente en, en el caso de los, de los servidores públicos de defensa. Cuando si la compañera hubiese agredido... ...ella hubiese sido la agredida, la demandada... ...ya hubiese estado ella detenida preventivamente... Porque cuando la trans infringe algo por el más mínimo, llegan las ocho horas y directamente le pasan a la Fiscalía de la detención preventiva. Pero en el caso de que ellas son las víctimas, los agresores pues, gozan de mucha impunidad, gozan de muchas, de muchas ventajas. En el caso de Atreli ya son seis meses, van a ser seis meses, siguen detención preventiva. No han podido probar cosa contraria ahí. Todos los atenuantes de que ha sido asesinato y de ella sí es feminicidio porque ella ya había hecho el cambio de identidad y ella legalmente es mujer. Claro, ya tenía el nombre, ya tenía el nombre. De mujer. Entonces, no sé qué están esperando los jueces y fiscales para, para, para ya procesarlo directamente y sacar la, la sentencia. Están cada vez suspendiendo las audiencias, suspendiendo las audiencias, más bien que la mamá vive en La Paz y igual ella está Continuando con el Al proceso. El es un tema de, de, de, de, de la sociedad civil organizada también. Me decías, el caso, por ejemplo, de Dayana Kine, que es el primer caso con sentencia, con, con sentencia a ¿no? los 30 años en Santa Cruz, ha, ha significado eh, el que la familia no, oh, abandone, no abandone, siga, pero también ustedes como. como que apoyemos como desde. desde donde estábamos, desde, podía, donde podíamos el apoyo moral, el apoyo psicológico a la mamá, a la mamá, al uh -huh. papá, darles la fuerza para que ellos continúen. Que, esperemos que en este caso igual lo hagamos, porque después en los otros casos han, se han comenzado los procesos, pero por la burocracia de los tantes, la familia abandonaba, o en último ni siquiera querían denunciar. Uh -huh. La familia no quería denunciar. Entonces yo creo que ha cambiado. En este caso sí vamos a seguir hasta el último, eh, en el alto ya hay tres personas detenidas por este caso. Uh -huh. eh, ya, ya, ya se ha presentado la denuncia formal. En el alto ya hay líderes y activistas defensoras de derechos humanos trans que están empoderadas. Ellas están siguiendo todo el proceso. Y a mí me comunican por WhatsApp solamente. En algún momento yo subiré a ser presencia allí. Pero ya tenemos el men ya tenemos chicas que ya están empoderadas. Porque antes éramos tres, cuatro líderes que teníamos que ver dónde, dónde ir, cómo hacer. Ahora vemos que hay avances. Y la ventaja que tenemos es que en la ciudad de Lato estamos la una, una mujer trans trabajando en la Defensoría de Pueblo que está apoyando mucho en todo el proceso. Mira, Pamela, eh, conocíamos este caso, nos preocupaba por cómo se está dando en la sociedad eh, el tema de un crimen de odio de verdad. Y significa, eh, y queremos de hecho, ver eso, ¿no? Que vaya acelerándose los procesos y, y se tenga eh, pues una, una investigación. El otro caso eh, son seis meses y, y no se avanzó no mucho. Se avanzó. Tenemos este caso que se dio hoy y la situación parece... Me preocupaba el dato que me decías, ¿no? Son 60 casos Casi. que se han registrado. Y es que uno solo tenga llegue al preciso proceso, al debido proceso y sentencia. Uh -huh. Esperemos que... El, los señores jueces, fiscales, investigadores hagan caso a la recomendación del ministro de justicia, el doctor Arce, que dijo que se debe, se debe investigar y se debe dar la drástica sanción a los culpables de este asesinato. No hace mucho lo, lo sacó en su Twitter. Sin duda, Juan, vamos, vamos a seguir, vamos a seguir porque donde más se tienen los problemas vamos en la suspensión de las, audiencias, sí. en las muchas excusas que se, que se presentan. En el caso poder... de Dayana se suspendió como más de 12, 13 veces, 13 audiencias y, y más la más familia es que tenía que ir desde aquí hasta Santa Cruz, tenía que viajar y, y para que se suspenda, tenía que volver y tenía que volver a viajar. más bien sido una familia, unos padres muy muy para nosotros ejemplares que no lo han dejado, que han dicho, iban a cuando enterraron a su hija prometieron que iban a llegar hasta lo último y llegaron hasta lo último. Y se consiguió eso. Vale. Necesitamos tener más, eh, acelerar este proceso. Sí. ¿no? Eso es lo que estamos demandando. Gracias Pamela por habernos acompañado y siempre las puertas abiertas de día. Gracias a ustedes que en todo momento siempre están convocándonos sea con buenas noticias o sean con, con noticias totales como ahora. Lastimantemente es una pérdida de una gran amiga, pero... Ahí estamos, seguimos fuertes y de pie, seguimos luchando. Que nos sirva el espacio para ir denunciando, sí. buscando y teniendo estos espacios también de, de análisis. Gracias. Eh, Pamela Valenzuela, representante legal de la Asociación de Personas Transgénero de La Paz, nos ha acompañado hoy en los estudios. Vamos a una pausa. En instantes retornamos.